Coproducciones, yo, yo. Yo. Es, 2022. Yo. yo, Oscuridad, sin revisar, sal, sin avisar, sale, te hace mal, mal. La verdad, no, no encontrarás, no, dentro está, Sabes. es una trampa. Oscuridad, sin revisar, sal, sin avisar, sale, te hace mal, mal. La verdad, no, no encontrarás, no, dentro está, sabes La humanidad se deshace en pedazos La terreta aguanta, carros y carretas Ella cambia, no permanece en la rabia Se adapta, inteligencia en la plaza Derrapa, o pues en la curva te aplasta Tapa, tapa, tapa ni una olla, pero para Explota en la cara, te impacta como una tarta de nata Somos una especie más igual que la rata te desconecta de tu naturaleza y nada. respeta a tu papá y a tu mamá, la escucha a tu yayo sobre todo a la yaya, vaya, andamos cobijados tras una muralla, todo te raya, sal de la paralla, como no falla, como el puto yo humor falla, eh, ni con el agua se apaga, escucho fuerte mis entrañas, la oscuridad se pega como una lapa, menos mal que tengo mi pico y mi pala, y un espejo que me señala. Las cosas buenas y también las malas Rama, para calmar mi alma No irá muy lejos con un arma Necesitas un ejército a la pala Una idea clara para lucharla Pero en las cabezas han sido las guerrillas machacadas Falta táctica, mucha práctica mar y nada más El miedo se acabó, la roca esta partida La pastilla hace tiempo que fue elegida Brilla, la ausencia de luz se convirtió en tu pesadilla Andamos por los bordes como reviviendo mercancías. Cainones desde las Carolinas hasta las montañas. Es mi vida, eso me activa. Oscuridad, sin revisar, sin avisar. Sin avisar, sale, te hace mal, mal, la verdad no, no encontrarás, no, dentro estás, sabes, es una trampa...